Como siempre, eh, nuestro programa Los Sobrosos tiene una gran audiencia. Quiero sal saludar a todas las personas de Estados Unidos que nos están saludando a través de nuestro WhatsApp. Quiero saludar a todos. Y como siempre, como yo siempre digo, siga ahí y véanlo por las redes sociales. Que en las redes sociales nosotros tenemos una gran audiencia, una gran audiencia, por una audiencia, esto. Estamos activos, estamos activos. No, no en no, este momento, El, no pues, numerito, tranquilo, amigo. Entonces, porque... Ahora, como dice Néstor, cuando ella viene... Sí, tiene una la paz, <risa> es una, una paz. paz sí, su sí, voz sí. hace que tenga una paz. Néstor, en este me programa tan ¿verdad? introvertido, sí, juvenil. Ya yo lo pregunté ¿ah, en eh, eh, Entonces, hoy con nosotros eh, la licenciada Adriana Joselina, eh, psicóloga. Gracias. Eh, buenas tardes, sobrosos. ¿cómo están? Todo bien. ¿Bien? Qué bueno. Adriana, estamos bien con la, la, la dama. La dama aquí. Sí, eh. veo que, sí, que va a estar los va, días con nosotros. Qué bueno, un placer. Gracias, mi amor, igual. Eh sigo eh, eh, no, se llama sí. okay. <ríe> pasa pasó la semana pasada un video donde una niña subió en sus redes sociales un video fumando Viper Viper oh, okay. Okay. Sí, Viper Viper yo no eso ya me estaba ayudando muchachos no ya no ¿Quién este no no, no, no quiere no, decir que no. fume si se sabe el término yeah, okay, <ríe> okay. el punto está que luego que ella subió el video su madre parece que vio el video luego de ver video No, Agarró eh, Agarró a la niña Ajá. Le dio una pela O sea, le dio una pela Y subió el video con una pela Entonces nosotros queremos saber Si tuvo bien el comportamiento de ella Mira el video, estamos viendo Vamos, Dame audio, por favor Bien Ok, estamos viendo el video Ya te sabes, llegando de la sí, Primero esto hay que vincularlo con Ok Excelente No vota nada. Es verdad, yo no tenía razón, no vota nada. Hacete la chulita! ¡Esta lo va a publicar también! Coño, tu compañero! ¡Para que sepan que fumar es malo! ¡Fumar es malo! Con la freca! ¡Tiene dos semanas sin celular! Entonces, eso fue lo que sucedió, Adriana Ok, bien Lo primero, lo primero que tenemos que tener claro Es, eh, sosobrosos y también A quienes nos ven, que no podemos Analizar el caso de manera aislada uh -huh. Sabemos que Nuestra sociedad está Acostumbrada a un estilo de crianza Tradicional, donde el autoritarismo eh, Y la base en violencia Es la forma de corrección Opuesto a lo que es eh, La crianza positiva, ¿Verdad? Ahora, tampoco podemos satanizar del todo a la madre por subir el video, porque entonces estaría diciendo que la niña con el primer video hizo una gracia y hay que aplaudírsela. Eh, analizar este caso implica ver nuestra cultura, implica uh -huh. ver nuestro estilo de crianza, y implica persona... ver la edad en la que está la jovencita. Y yo creo también. que dice que nuestra no cultura porque muchas personas... Apoyó eso, o sea, apoyó que se subiera a un menor en redes sociales dándole. Sí, sí, que. Como lo bien como un ejemplo. Exacto, la madre, tal vez por un momento de impotencia, eh, subió el video, sin embargo, se violentaron derechos de, del niño, ¿verdad? Según el código del menor, en la ley 136-3, según artículo 2 y 18, recuerdo, se debe cuidar la imagen propia de, del, del niño. Eh, ahora, la madre como eh, agente pensante Como la, la que en ese momento estaba aplicando la corrección Sí podía corregirlo Por ejemplo, yo veo elementos positivos dentro de la corrección Ella le dice por qué le está eh, corrigiendo Y que lo subió supuestamente porque la niña sube todo Ahora, si un padre necesita ser una aplicación de una sanción no es necesario que la población sepa que corrigió su hijo. A futuro se va a ver en el comportamiento del niño. ¿Verdad? No podemos, como te digo, analizarlo de manera aislada. Entonces, es, la pregunta es esa del tema. Uh -huh. eh, la forma de, de corregir a los niños de esta nueva generación. Bueno, ahí es importantísimo porque, mira, la forma de corregir anteriormente era castigo. Incluso quiero dedicar un poquito breve a que se distinga el castigo de la sanción. El castigo, tú aplica una agresión violenta frente a una persona y no explica por qué. O sea, no, no va a haber un aprendizaje, no va a haber un cambio. Pero la sanción se aplica para que haya una disminución o una eliminación de lo que hiciste en base a una consecuencia. Si en nuestra casa tenemos normas claras, para corregir nuestros hijos, el castigo no va a ser necesario. Yo Entonces, pienso, en este caso, hubo un semicastigo, vamos a decirlo, un semicastigo. Yo pienso que la educación, la educación del hogar, de los padres, eso influye mucho. No, no tiene que ver con el tiempo ni con nada, porque usted tiene que criar a su hijo. Y la educación que usted le dé, lo va a llevar siempre pendiente. Que no puede usar esto, que no porque Porque va a traer problemas en su casa. Ah, el, pero hay, el, hay, el hay problema está en esto es cuando pasa el problema cómo tú lo vas a manejar Ok, para mí lo único malo ahí fue subirlo a las redes lo único porque hay una ley o sea que la ley a veces aquí o sea la madre dificulta la sí cosa aplicar eh, sí, la sanción pudo, o el, el video, castigo en el, este el, momento el video pero no es necesario subirlo ella justifica según escucho en el video que lo sube porque la niña sube todo pero la niña sube todo por ser inmadura, por estar sometida a una presión social que el adolescente tiene, pero la madre no tiene esas mismas condiciones. Ahora sí veo elementos positivos, como decía ahorita, ella le decía el por qué le estaba agrediendo. No, le estaba agrediendo y sí. por qué él estaba, subió el video, sin embargo no era necesario. Ahora lo ideal es que haya un estilo de crianza positivo, basado en el respeto, con límites claros y al mismo tiempo cariño. Y ahí es que está el error Mira, Actualmente Antes, antes eh, Con un samurai te la le daban o sea, a mí me daban palo A mí, no, a, mí <ríe> a los tres años me dejaban Ese es nuestro estilo tradicional Mire, Antes me decían a las nueve de la noche Tiene que estar que a las nueve Ya cuando daban las ocho Ya uno iba preguntando la hora Faltan diez Y si tú llegabas con quince minutos Quince nada más Después Venía. Venía una pela. Eh, antes, antes, como dicen esto, antes vivía un miedo. O sea, ya sí. es como que en esta generación nueva, los muchachos de ahora, eh, como que no es igual. Ya la exigencia del joven ahora es mucho más rápida a nivel de independencia y de libertad. Eh, eso no quiere decir que los padres cedamos, porque también no podemos hacer los extremos. O sea, no puedo ser tan autoritario. Como que mi hijo me tenga temor, y entonces el día que no esté cerca de mí va a hacer todo lo que él quiera, porque yo no estoy ahí. En realidad no hay un respeto, sino un miedo. Ahora tampoco puedo tener el otro extremo, que es el permisivo. Eh, yo permito que mi hijo haga todo todo, y yo lo aplaudo, feliz. Yo tengo un problema y cuando quiere establecer reglas, el niño no lo va a tomar en serio. Incluso en ese tipo de crianza, en ese estilo de crianza el niño, en que le pone reglas los la padres, atención, mamá. con la supuesta negociación. Mira la abuela mía con el varón mío es así la abuela mía tú sabes no conmigo era con los nietos era ya sabes, o sea la bisabuela de mi bebé Ok le permite todo ah pero y que ya no que, la función, no, no, no, que el niño y si y si yo lo corrió delante de ella es un problema qué pasa que el niño okay. no sé si es miedo o, o es respeto pero cuando yo estoy se está tranquilo él puede jugar y dice papi puedo jugar con el teléfono sí o no pero cuando está solo con ella, ¿Solo con me ella? llama, me llama y no aguanto, me voy a buscarlo. <risa> sí, pero antes mamá me daba mucho palo. Entonces, y ahora <risa> porque se lo corrí. Ay, <risa> no, Néstor, eh. Voy yo para que te a La no, no, has entendía? seguido esa tradición con, con tu hijo, ¿verdad que no? No, no, porque yo lo, lo los, hijos míos, yo lo llevo a un compás de. de ...que tienen que entender y que esto es malo y que esto es bueno... Ah, entonces, crianza que qué? positiva, claro. basada en respeto y límites No, sanos. y no de todo, no todo los gustos, sino lo que se gane... ...usted dibujó bien, hizo el dibujito de la escuela bien... ...ah, ok, vaya a jugar, ya usted hizo su tarea... ...ya, aunque a veces tengo discordia en mi casa, es que, pero... la casa... pero las personas están muy equivocadas... Eh, ...usted corregir a un niño no significa darle golpe... Porque no son animales Usted puede corregir un niño hablándole con autoridad Y ese niño va a respetarte Si tú le hablas con autoridad Y, y respeto mutuo Porque si tú corriges un niño eh, De esta forma, como diciéndole Palabras o cenas Nunca te va a respetar, ¿y cómo? Porque si tú le dices malas palabras Entonces cuando estás tú lo estés corrigiendo ese. Le estás enseñando Y cuando tú lo estés corrigiendo no te van a poner asunto Y ahí agregar, entonces, muy importante a lo que dices sí. La consistencia si un padre corrigió algo hoy, pues mañana vuelva a corregir. Sí. O sea, para sí. que la sanción o la medida correctiva que aplicamos en nuestras casas tengan eh, sean eficaces y tengan resultados positivos a largo plazo, no en el momento. Que me comporto bien ahora, no, a largo plazo. Es importantísimo ese elemento, la consistencia, corregir a tiempo. O sea, inmediatamente se emite la conducta inadecuada, indeseable, la que yo no quiero, inmediatamente corrija, porque si espero hacerlo después, no surtirá el efecto que buscamos. Consistencia, si hoy sacar del gabinete los calderos, recordando a mi Yuval, está mal y lo corrijo, mañana cuando él vuelva a sacar los calderos, pues lo voy a corregir otra vez, para que él entienda que es lo mismo, que yo no estoy cambiando de idea todos los días. Entonces, por eso hay que tener un código claro de qué se debe y qué no se debe en la casa o fuera de la casa. Y que sea proporcional. O sea, que el castigo, la sanción sea proporcional. Porque hablo de castigo, porque en ocasiones sí, las palmaditas verdad son necesarias. Pero eso, no ah, abusar de ese tipo, porque ese es un tipo de corrección, sí, pero sí, no abusar de ella. Y que sea proporcional, porque yo no puedo a un niño que me dañó una pintura quemarle las manos. Eso no, ya no es un castigo, no, eso es un trato. Eso es pero, abuso infantil. Exacto, pero Adriana, hay personas, los psicólogos dicen, a mí de ustedes dicen que, que la manera de dar golpes, tú sabes, que a veces que ahora no es tan efectiva como antes, pero también hay personas. O sea, dicen que bueno. Están las dos posiciones. O sea, dicen, bueno, uh -huh. a mí me corrigieron, fue de esta forma. O sea, fue la grande. chancleta son, eran Exacto. los psicólogos, los potes eran <risa> los psicólogos. psicólogos. Hacerle mucho meme, sí, dice ahora hay, hay muchos psicólogos ahora que, que evalúan el comportamiento de un niño, pero antes no. Antes era, ¿sabes? Golpe que te daban, te mm. agarraban con una, una varita esa de, de guandule. El flaco llegaba con eso. De de te dieron sí. mucho a ti con esa varita. Sí. cuidado, si te ah. mojaban primero. Sí, pero yo ahí de guandule, por los piecitos y tú, eh, o sea, Pero no, sí, por eso te digo, ahora mismo hay personas que dicen: Bueno, yo por más que le doy golpe, es muchacho. Es que llega un momento que se habitúa. Si por sí. todo me van a dar, bueno, ah, total, me van a dar una pela, eso pasa, es momentáneo. Sin embargo, si hay una consecuencia prolongada de lo que yo hice, me surte mayor efecto porque va a haber un cambio en mí, en mi conducta. Pero cuando me dan en el momento, ya se acabó. Por eso no podemos abusar del castigo físico. No podemos abusar de ese tipo de medida. Y sí podemos optar por otras medidas, eliminar lo que no queremos, no elogiar ni apremiar lo que desea lo que queremos que eliminar en el en el, ah, el estudiante, la escuela la tengo en la cabeza. Sí, no podemos en el elogiar, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo que queremos eliminar, tenemos que tener mucha, mucha cu cuenta, sobre todo nosotros los padres que por el estrés tendemos a arremeter de una vez y no le decimos por qué lo estamos corrigiendo, porque eso es otra, porque me están dando ahí en el video. Tomando el video de nuevo, ella le dice ¿Es bueno fumar? Le hace la pregunta, ¿verdad? ¿Te gusta subir todo? Pues hay que subir esta también. O sea, ella está dándole a conocer por qué le está corrigiendo. Ahora bien, la forma en cómo ella lo hizo. En lo pero Por ejemplo, aquí. ella va a tener una, un entorno social que le va a acordar eso. Por ejemplo, ella cuando vaya a la escuela, ¿sabes? La, la misma compañera, la compañerita, él, vieron que ella pasó eso. La gente. Sí, sabes, se va a lacerar la autoestima de la joven. Y ella se va a sentir más con vergüenza. Eh, con sí, va a, va a presentar una situación de vergüenza, como tú dices. Pero la madre tampoco podía dejarlo pasar. Por eso ahorita decía: del todo no se puede satanizar la madre. Ahora, bien, en la forma en que la doña sube el video, entonces ahí sí muestra como con respeto a ella, pero hay que decirlo muestra un poquito de inmadurez porque ella podía aplicar la sanción y no era necesario que el mundo se enterara ahora bien eh, yo creo que podemos cerrar diciendo que cada familia tiene una dinámica diferente lo que funciona, funciona y funciona porque es con consistencia y con conciencia si a mis hijos le enseño que lo incorrecto es incorrecto en cualquier lugar, pues entonces no lo va a ser en cualquier lugar. Y que podamos crear alianzas de comunicación, diálogo abierto con nuestros hijos a tiempo, antes de que ya esté el problema de la desobediencia. Bueno, Adriana, mil gracias. Eh, gracias como a Como siempre, cada martes. Gra gracias. Un tema. Y Néstor se siente tranquilo. Néstor, lo paz. tenía dos semanas libre. Sí, siento sí, Nos no siento como con una paz. Sí, sí. Néstor, me bautizó. Gracias a ustedes. Gracias, gracias a la audiencia que nos ve. Y nada, estos son temas que damos pincelada, pero podríamos... Eh, profundizar más, más en este mes que es el mes de la familia. Es así, tenemos uh -huh. la familia. Es posible que vamos a ver si hacemos algunos temas vinculados con la familia. Eh, primero vamos a darle eh, vamos a darle gracias a Ronalda que nos acompañó. Rondame eh, sí, eh. que viene mañana. Gracias a Dios. Si <ríe> Cancelate a bella. ¿eh? <ríe> <Cancelaste> a bella. <ríe> A ver, le voy a decir a Bella Dios que tú Estás hablando de ella sin sí, su eh, presencia bella, te canceló No, no, yo no, pero que ya tiene Cosas que hacer Yo no he venido a quitarle puesto a nadie Aquí, que se sepa No, pero ni no, no, viene tampoco mañana Dice que vamos a aprovechar la ocasión Claro, para que ya venga por el... Mira, eso se ve tan ta feo, eso vacío ahí Dice claro, que tanto hombre Claro, tanto hombre te Muchas gracias bueno, Gracias gracias, gracias ti bueno, espero que esa visita se repita, pero eso no le va a quitar es que el... de la pela lo mío. No, <risa> yo no lo grabo. No, Sin abusar. después yo, yo lloro con ellos y cuando yo lo voy a hacer. No conmigo. sé, de una am... Me pongo así triste. Me voy a acostar contar una pela todo. Yo llorando también. De esto con un amigo mío, mío era así eh, que padre, Carlito, calito. Cuando le daba a veces, no sé, cuando dice guillaba, le daba de una forma tan fuerte. Que luego él mismo yo comenzaba a llorar. Porque a él no le gustaba. No, a, a mí, a mí sí, no me gusta la de tampoco. Eso es como yo, como tiernito. Así. Gracias, Adriana. Gracias, Gracias Rondalia, cuando nos visitó estos videos ustedes lo van a ver gracias ¿verdad? a Rodania, por el, gracias, el gracias. placer es todo no, muchachos mío. por favor Pecimoto, no pidan números no pidan no números no trae... no número, wow Flaco mira mira cómo nos vamos ahora <ríe> sí. recordad a las Se personas la persona. <ríe> <ríe> las personas que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales todo este contenido va a ser subido en nuestra plataforma de Telenor así que gracias y nos vemos la comió el Flaco